El 2, el segundo, repitió el 2, el 2 y cerrando Pega 3 es el 1. El 1, el número ganador de Pega 3 es el 2-2-1, repito el número ganador, el 221. Y esta noche cierra con el sorteo del Pega 4. Última jugada para cerrar esta semana de premio con Lotería Electrónica, el primero. Anote, lo comenzó con el 9, el 9 el segundo, es el 5, el 5 el tercero. Por ahí viene, es el 6, el 6 y cerrando el Pega 4, es el 7, el 7, anote el número ganador de Pega 4, 9567. Repito, el número ganador, el 9567. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de hoy. Para más información, visite nuestra página loteriasdepuertorico.pr.gov. Disfruta tu fin de semana y muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos el lunes a las 2 de la tarde. Que pasen todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. El sábado 26 de noviembre, Puerto Rico es una fiesta Celebrando el 30 aniversario de los Cantores de Bayamón Sala René Marqués, Centro de Bellas Artes, San Curse, Sin duda, la parranda más alegre del 2022 Puerto Rico es una fiesta, los Cantores de Bayamón You created. Estás San Juan, San Juan 11 Amit Peled was in Puerto Rico in 2014 for the Casals Festival, but you did a very different program then because it was a recital. It was a recital, yeah. Came now, with piano, yeah. Uh, and now this time you're performing with the orchestra. How? How did you come about selecting the repertoire for this concert? Was it your idea? Well, was it Maestro Valdez? Uh, both of us. Uh, actually, when I came to the recital, I feel that now I graduated to play with the, with the ah. orchestra. <laughs> <laughs> Uh When I came to play the recital, Maestro Valdez came with Marta Casals, mm -hmm. uh, and, and with his wife and to the recital, and luckily I didn't know that he's here, so I was not nervous. Ah, okay. And I just played the recital, I did a Brahms sonata and many other things, and then he came after and he hugged me and, and said that it was beautiful, and it was before I got the